Macoría entero cerrado, nadie entra, nadie sale. Ya ustedes saben, nadie entra, nadie sale. La policía en la guama regala, devolviendo gente. Bueno, ahí están. Nadie deja pasar. A nadie. Pero cerrado, nadie entra, nadie sale. Ya ustedes saben. Nadie entra, nadie sale. Sí. Macoría entero cerrado. Nadie entra, nadie sale. Ya ustedes saben. Nadie entra, nadie sale.